De mi ex tóxico también. ¿De cuál? Mi familia no lo quería. Ah, de... de ¿eh? Ah. <risa> no dije el nombre, no dije el nombre. No dije el nombre acá. Pero no dije el nombre, dije la inicial. Nadie lo quería tampoco, mi familia. Yo le decía sí. que él era tóxico y que tenía que ir al psicólogo, pero igual le perdonaba. Y pero, creía que él iba a cambiar. No me acuerdo mucho yo de lo que él decía, hacía, pero... Que era medio salame sí, me acuerdo. ¿Trabajaba él? No, no, no. Eso te lavaba. qué feo para... Y vos que trabajás es una... Eh, sí. es como que decís, guau flaco, dale, hacía algo. Vos... Pero él era mantenido. Sí, pero guau. Cuando ven a algo ¿Lo pagaba su mamá? Su mamá? Ah, no. <risa> Horrible. Después subió la apuesta y lo trató de inseguro. Está lindo, Juan, Perdón que te lo diga el tóxico. Yo me acuerdo que lo vi dije, ay, mira qué lindo es que entraba la voz sí ¿Y tan inseguro? Encima tenía todo para triunfar, para mí. Tenía todo, pero no hacía nada, no trabajaba, nada. No. no parecía inseguro, tipo en la tela. Y no, boludo, yo sé, pero era un tóxico, inseguro, nunca tuvo novia. En las redes se pudo ver a Julieta cantando con Emanuel. Julieta, su ex, le cantó las 40. Bueno, escuchen, chicas. A ver, mi ex tenía la pica corta. <risa> te estás quemando. Y a partito. Bueno, y lo tengo a Emanuel Francia conectado. Emanuel, ¿cómo te va, Ángel? Te saluda. Saludos, ¿cómo andan? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, todo bien, todo bien. Estaba justo mirando ahí un poco ah. lo que sale al aire. <risa> Escúchame, eh, ¿cuánto estuviste de novio con, con Juli? Con Juli estuvimos eh, un año y medio aproximadamente. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Y terminó mal o con el tiempo se fue complicando la cosa? Él como que iba medio a medio, o sea, las cosas no estaban bien y bueno, se terminó como en realidad yo no quise que se terminara. Claro. Porque de, de mi parte pienso que, que no merecía, digamos, esa, esa terminación, digamos, de la relación por parte de ella. O sea, vos estabas para seguir y ella en un momento dijo, bueno, no, no, no sigamos más por X motivo. No sé si estaba para seguir. O sea, yo sabía que estaban mal las cosas, pero es como que en su momento yo también estaba pasando por algo personal también muy mm. heavy. Entonces, eh, nada, es como que ella, digamos, yo en un momento como que eh, la tenía como, como muy, que me, que me bancaba mucho, supuestamente, claro. a lo que yo pensaba, ¿no? Te apoyaba. Y por eso mismo, ¿viste? Como que yo decía, bueno, eh, si, me, si pienso o capaz que, no sé, desconfío de ella por algo, qué sé yo, eh, me va a perdonar, que me va a perdonar, pero bueno, sinceramente ella se, se fue cansando y no me lo iba diciendo, hasta que de la nada me dejó de hablar y, y terminamos de una forma que la verdad que, que no fue muy buena. Eh, o sea, no, no, no terminaron bueno. el noviazgo en persona, por lo que tengo que A ver, claro, claro, claro. Yo con todo lo, por, lo que vivimos... por WhatsApp, por teléfono, cómo fue? Sí, o sea, fue por WhatsApp. Eh, yo le insistía que quería y que merecía, digamos, una terminación de la relación como corresponde, personalmente. Sí. Eh, ya que habíamos tenido muchas vivencias muy buenas, eh, compartimos viajes juntos, con la familia. Eh, nada, como que me sentí, viste, un poco como, como que con muchas preguntas, viste, diciéndome por qué me terminó así, eh, por cómo venía, digamos, la relación, digamos. Claro. Claro, como un final raro, como ninguneado claro, ¿Y hubo un motivo, claro, claro. digamos, fuerte para terminar la, la relación? ¿O fue esto de desgaste que venías contando? Vos? ¿No hubo cuerno, no hubo sí, no. fuerte? O sea, nada, no, nada grave. no, para nada, para nada Fue, fue desgaste, fue, fue desgaste Yo, como como te digo eh, estaba en un momento personal eh, complicado, pero bueno ella justo era la, la que estaba a lado mío porque justo era en plena pandemia todo esto mm. Y yo estaba viendo en Buenos Aires en su momento, ahora estoy en Rosario. Sí. Eh, y como que nada, estábamos siempre juntos, es la realidad. Es como que a veces hasta que nos cansábamos de, de, de vernos todos los días, era muy, muy, viste, así, todos juntos, que mi casa, que su casa y así. Me imagino que... Y bueno, como que eso... Que, que cuando viste que estaba en Gran Hermano, habrás chequeado qué hacía, qué decía. A ver, eh, yo ahora en hermano... Cuando, cuando era muy chico sí lo seguía, sinceramente, eh, a este no mucho, pero viste cómo es esto, viste cómo es el TikTok eh, en Instagram, es sí. como que eh, es continuo, digamos, te aparece todo al toque, eh, cuando menos la quiero ver, por ejemplo, me aparece el primer TikTok, o se abre TikTok claro. y me aparece ella, viste. <ríe> <Te> aparece todo <ríe> el tiempo, porque les quedaron claro, amigos claro. en común o gente en común, ¿En las redes? Y mira, no, no compartíamos muchos amigos, ah. o sea, amigos, amigos. Yo, yo con la palabra amigo, para, para mí es muy importante la palabra esa. O sea, yo mis amigos los cuento con los dedos de la mano, sinceramente. Uh -huh. Pero bueno, co eh, como que conocidos y digamos en el ambiente sí había mucho, mucha claro, gente en mucha común gente nuestra, en común. digamos. Ahora, en un momento, claro. como vos decís, todo te llega. Primero te llegan los videitos, pero un día te empezaron ah. a llegar los palazos que te tiraba dentro de la casa. Porque cuando ella dice... Mucho, los fanáticos de, de Juli me, me dicen en las redes, nunca la nombró, nunca dijo Manuel, mm -hmm. nunca nada. Pero bueno, no tuvo claro. 25 novios. O sea, evidentemente por la fecha y por lo que decían, eran para vos los palos. A ver, eh, yo eh, sé que ella tuvo desde muy chiquita novios, eh, muchos. En <ríe> la realidad, ella fue mi primera novia. Y bueno, nada... Eh, con respecto a lo del pito corto que decían hace un rato... Uh -huh. Es eh, verdad. A ver, no, yo, yo, yo no me siento sinceramente, o sea, ella no, no dijo mi nombre, sí. está bien que, que, lo haya, que, que haya hecho eso... Eh, me parece porque, o sea, está mal. Primero exponer, digamos, el cuerpo de la persona eh, y más en un programa así que Qué se obvio, ve en todo, en todo el país. Te tomo eso, o sea, pero ah, digo, vos sacás la canción en claro, relación a la las responde. críticas claro. eh, que te hace ya dentro de la casa. No, no, yo igualmente la canción no es personal, digamos, mía, sino que como que hice un poco de todo, digamos. Es como que también no me, critico, me, me, me refería eh, me a la que gente. Bien, que cada uno usa las redes No, no, obvio. Que, obvio. Está bueno. Yo, digamos, no, no, no, no es que fue o sea, personal todo mío, sino que también es como que la gente también se pueda sentir identificada porque ella también eh, ha dicho muchas cosas feas, sinceramente. Uh -huh. eh, ¿Qué fue lo que más Capaz que lo que lo sin vos? querer. Eh, bueno, eh, lo que más me mejoró como para decir, bueno, tengo que salir como hacerme ver un toque con respecto a este video que subí, fue uh -huh. pues, eh, que haya dicho que... nada O sea, contaba que, que, que yo era inseguro... Que, que, estaba, que, que estaba mantenido en su momento, vago, pero bueno, ella no contó. Me parece que lo más grave es tóxico, porque vago, bueno, sí. es, es tu vida. Se lo Muy bueno, chico, eh, tenía 17 tóxico, años aparte. Tóxico. Tóxico, eh, a ver, ella tampoco era una santita, primero principal. ¿Por okay. qué? Ella no ah, era bueno. muy santita, ella es como que... Eh, yo estaba pasando por, por un momento que no estaba muy bueno en mi carrera, y ella es como que tampoco me, me ayudaba no mucho pensaba. en el sentido de que pueda confiar con ella. Sí, o sea, ella te metió a la no, no, no, de la carrera No sé, la no, carrera sé no sé. Pero cuando, cuando decís no, no era idea. ninguna santita, ¿a qué te referís? ¿En qué no era santa? No, ¿Que, que o no sea, te apoyaba con tu carrera? No, no, porque eso es una cosa y. Por eso, ser y, santa, ¿sí? que qué te Ser te santa referís? es otra cosa. O que, ya dijiste que no, no muchos me refiero novios. A que... Me refiero a que ella, digamos, tiene un carácter muy, muy especial, ella es muy así como que se, se quiere hacer ver siempre y, bueno. y yo ponerle soy un perfil más tranquilo y nada, viste, a veces, eh, no sé, por ejemplo, un fin de semana me quedaba tranquilo, qué sé yo, en casa y ella ponele pima, pima, para allá, para acá. Y bueno, está perfecto eso yo pero Eso, no, eso Havana, no es pero no bueno. Santa. Sí, pero ella dijo que se chapaba unos cuantos Ella dijo, ella ella lo dijo. Yo digo que ella tenga... A ver, que lo... o sea, ver. después yo en, en el medio de la relación yo me fui Enterando de muchas cosas okay. eh, por, eh, Y por eso mismo Digo lo, lo, lo de las mentiras Porque a medida que iba pasando La relación es como que me, me iba enterando De cosas, cosas que me hacía desconfiar más de ella okay. Y no daba ¿Cómo que Entonces eres? esa es la realidad A ver, pero para no, no. para no irme de tema Lo tóxico decís que no es así eh, no, no, yo, yo siento que, que ella me daba motivos como para, para yo, digamos, a veces hacerle alguna escena de, de claro, eh, tóxica, celoso. pero bueno, eh, igualmente ella también a mí me, me, me toxicó un par de veces, pero bueno, eh, sí, pa, sí. son cosas mínimas. ¿Lo de vago? Lo de vago. Bueno, bueno va ahora aferir? voy a explicar eso que ella no dijo en el programa. Y quería decir que yo en ese momento estaba eh, en, una, en un proyecto musical muy importante, con una compañía importante de acá de Argentina. Estaba con contrato. Eh, no podía eh, trabajar, por ende, en otro lado. porque Porque tenía que ensayar, me tenía que juntar con, con, con la gente de la banda y teníamos un plan para todo el próximo año de norte a sur, eh, shows de música, ¿no? En todo teatro de toda Argentina. Sí. Íbamos a viajar eh, a México, íbamos a viajar a Chile, íbamos a viajar a Ecuador. O sea, eh, yo dependía, digamos, 100% de la banda. No podía estar trabajando de otra cosa. Está bien que en ese momento no, no tenía ingresos, por ende, eh, nada. Mis mi viejos, los adoro, me bancaban, aunque sea eh, con respecto a... A, al departamento, digamos y a las cosas pero bueno, con un objetivo final que era cercano que era, digamos, ser parte de esta banda uh -huh. en el cual iba, digamos, a tener sí. ¿no? La, no, no el trabajo tu, que... No podías trabajar en otra cosa porque estabas comprometido con, con este proyecto claro, claro, Exactamente, bueno, eso ella nos lo contó, por ejemplo claro. Y que okay. terminó mal el proyecto Ese que juntaron un par de el, chicos de el, La Voz que eran cinco, que les prometieron un montón de cosas y eso nunca sucedió exacto. a Gonzalo también ¡Perfecto! Estaba, estaba Gonzalo, sí, estaba Gonzalo. Ahora, ¿y lo de Pito Corto cuánto te afectó? mira <risa> sinceramente... Porque vos mira, sinceramente, te, te... Queda dando vueltas de por vida. No vas a andar mostrando. Sí. Tampoco. No, no, y mira vos sabés que no sé, estoy pensándolo seriamente. ¡No! <risa> no, no, no, no. no. era yo. Estoy... Un OnlyFans. <risa> un año y medio fans. estuvo con Hay que Pito monetizarlo. Apoyás con... un OnlyFans, chicos. Se ve que, que le gustaba no, el Monetizá, monetizá, estás sí, bueno no, no, pero vos recién di, di, dijiste si si esto lo dicen de una mina Se arma un quilombo es ahora verdad, ella sí. lo dice de un pibe porque tanto Nos que jodemos hizo, con los cuerpos verdad. no hablemos de los cuerpos claro. Claro. No estamos, bueno, porque claro. también estamos no. mucho más acostumbrados a, a escuchar ver. gorda deforme culo claro. caído que pito corto ver. es verdad sí también estamos más acostumbrados o sea. a la crítica hacia la mujer. A los tipos, generalmente, viste que la pelada le queda linda, la pancita de cerveza. Pero nosotros nos dejó. A ver, destrozan. seamos sinceros, lo del pito corto que estábamos haciendo, todos matándonos la risa. Claro, si porque es gracioso. ¿Quién le dice, si Manuel le dice, sí, no, caído, eh, Juli es una sí. gorda, celulítica, sí, sí. no sé qué, lo estaríamos no, acribillando supuesto, en este momento? Pero desde lo que le hacían a Alfa. desde ya Alfa hablaba del peso. Bueno, de Alfa, de la gente no se le a Alfa no Alfa No, el este no peso era mío defenderlo vos que no te pasas a buscar para la fiesta. Encima que te dejó lo defender. Sos cruel. A ver si Manuel está soltero, Ah, mira, oh, eh, Emanuel. No a todo nombre. esto, con lo, con lo de Pito Corto, sí. quería decir Vamos que, que miras yo aclarar. sinceramente no me siento identificado. Yo estoy muy, sí. muy feliz y muy seguro de mi cuerpo. Eh, así que bueno, eh, ahora, si ella decía Emanuel Francia y eso, ahí estamos hablando de otra cosa. Claro, nunca dijo eh, tu también, nombre y apellido. Está bien, pero te hiciste cargo de todo lo otro. Claro, claro. claro, claro. Yo, si si yo te haces cargo de lo que otro, te es haces ese, cargo de lo de Pito ese, Corto. Eh, era la misma persona. Claro. No, no para, estaba, re, estaba para refiriendo Wayne, a otra persona, a otro ex. Hubo indicios sea, que todo era, era por él. Sé que hay otro ex que habló en un momento que es Valentín, que es otro... ¿Ese es el pito corto, Valentín? Y, no, no, hablaba siempre, hablaba siempre <risa> de... ¿Cuál es ahora? Hablaba, Luca, Valentín. No, pero Julieta a lo, largo, hermano, a lo largo de Gran Hermano, A de Luca, claro. de Manuel y de otro más, de nadie más. Y de él hablaba mucho más. Que ayer hablamos y él me dijo que le sorprendió. Se nos cortó la luz. Se nos cortó sí. la luz. Se se se la batería de la de La consulta, Ángel en un año y Parece medio... Es un testigo encubierto. Sí. sí, en un año y medio. Sí. Ahí volvimos. En un año y me medio, ¿no? Que salieron aproximadamente. ¿Nunca se quejó del tema del pito corto? La verdad que nunca. Siempre tuvimos buenas... No, ¿Por bueno. eh, Buenas No eh, importa, si es largo, o sea, corto. No de mucho detalle porque puede complicar. Eh, no, bueno, no sé, bueno, pues si ella... Para pero déjenlo, poco, déjenlo contestar. Sí, claro. Manuel. A ver, eh, nada chicos, o sea, eso sinceramente yo yo me río y encima todos como que se agarran de eso eh, sí. sin saber la, la, la realidad, digamos, porque una cosa es que ella dice, diga mi nombre y apellido eh, y eso, ¿entendés? Sí. Y no, otra no, no, cosa, mi entiendo. ex tiene, ¿entendés? Como diciendo mi ex. ¿Y claro, lo tomas yo, con yo mi primo Lo tiene, bien. tengo 50 primos, ¿entendés? Pues claro, sí, no te no. descargo ahora, cuando la hermana te dice, ese era medio salame, ¿por qué te dice así? ¿Cómo te llevabas con la familia? Camila de Juli? le dijo sí. sí. Mira, yo a, a, la, a los padres eh, les le le sigo teniendo un cariño de hecho muy grande por el hecho de que tuvimos eh, que compartir mucho, como dije antes, eh, eh, mucho tiempo en la pandemia juntos. Entonces como que le agarré una especie de, de cariño y al no poder, digamos, venir con mi familia a Rosario, es hasta que lo sentía como unos padres, digamos, como unos padres adoptivos bien. un poco más, literalmente. Claro. Eh, sí. Con respecto a Cami, eh, es como que nunca tuvimos, digamos, una, una relación así como, como buena onda, o sea, estaba todo bien. Eh, okay. Pero bueno, pero vos ahora sentías que no ahora le caía tirando... ¿No le caías bien a Mira, acá. sinceramente no, digamos A mí, a mí ella nunca me, me, me mostró, digamos Que le cayera mal, viste, qué sé yo Pero bueno, ahora parece que sí Me estoy Perfecto. enterando cosas nuevas Emanuel, último ¿Quién te gustaría que gane hermano eh, Bueno, me gustaría que gane... Eh, no, Nacho no <risa> Iba a decir Nacho, pero me, me quedo con Marquito, Porque Markito. la verdad que... Eh, me, me, me identifico mucho con él, con él Digamos, él es una persona muy buena eh, Se le hace querer mucho y la verdad que, que me gustaría que gané. Vamos por el primo. Entonces, bueno, Manuel, lo mejor para... Vos...